Bienvenidos a un nuevo episodio de Anime Rocks Yo soy Rono y hoy les vamos a hablar sobre Pokémones en la vida real Todos en algún punto de nuestra vida hemos fantaseado con que los Pokémon sean reales. Y aún más después del gran fenómeno que fue Pokémon GO. Que por cierto ya murió. <risa> Sin embargo, no creo que muchos de ustedes hayan pensado en las verdaderas consecuencias que esto podría traer. Por eso acudimos al siempre confiable Liao, Laboratorio de Investigación Animística Otaku y nuestro amigo Pandi para que nos dijera qué implicaría que los Pokémon existieran en el mundo real los Pokémon existas solo significaría una cosa. ¡Peligro! Y sí, como ya lo dieron, peligro. Lo único que sería peligroso, man. Peligroso siempre. Y les voy a dar ejemplos de por qué. Bueno, y empecemos por lo más clásico. Pikachu. Empezando por el hecho de que es una rata O sea, ya las personas odian a las ratas En la vida real, imagínense que se hiciera una Tan grande y amarilla Y segundo, ¿quién no se ha pegado un chuzazo? Un jalonazo con algún tipo De electrodoméstico o algo así Es horrible, imagínense los chuzazos Que metería un Pikachu, sería Espantoso, para nada agradable El siguiente, Charizard Todos aman a Charizard Pero, o sea, solo vean la serie O sea, vean todo lo que pasa Ash con ese Estúpido Charizard, todas las Heridas, quemaduras, el punto es que sería terrible, extremadamente peligroso. No quisiera ver ni siquiera la unidad de quemados del hospital de niños como estaría. O sea, imagínense, tendría que haber como tres teletones al año para poder cubrir los gastos de la unidad de quemados. Y hablando de los Pokémon de Ash, imagínense en que Greninja fuera real. Son malditos... Sapo mutante de 2 metros que tiene una lengua de 3 metros enrollada en el cuello. Y ni pensar en los pobres renacuajos froquis, bebés, de todo el maltrato que serían víctimas. O sea, los chiquitos siempre están matando sapos y pateándolos y haciéndoles un montón de cosas. Habría miles de muertes froquis. Bueno, y hablando de animales, plagas y de fobias y ese tipo de cosas, imagínense los aracnofóbicos. Solo imaginen seguir caminando tranquilamente por el patio de sus casas y boom De repente aparece un ariados, un galbantulón, una araña de dos metros y en el mejor de los casos va a estar solo porque si no estaría rodeado de cientos de bebés arañitas m que también van a crecer un montón. ¿Y qué tal de la gente que le tiene fobia a las malditas serpientes? Imagínense también toparse con una... anaconda, okay. Imagínense igual toparse con una serpiente gigantesca de más de dos metros en el patio de su casa color morada. Pff, imagen de árbol. O aún más tétrico con un saber. O siguiendo con las fobias, ¿qué tal esta gente que le tiene miedo a los globos? Solo imagínense en el hecho de ir tranquilos por la calle caminando y de repente pra, les pasa un driflun así volando por arriba. Más aterrador, aterrador. Bueno, dejando un poco de lado ya todos los miedos y ese tipo de cosas que nos atormentan por la noche. Pensemos también en los Pokémon que tienen poderes climatológicos. Imagínense nada más que uno de sus mejores amigos tiene un bendito pólito. Imagínate de Recordemos que Polito tiene la habilidad de hacer llover cada vez que aparece. O oh, el caso contrario, tu amigo el que tiene el Ninetales de cada vez que viene sale el sol y hay que estarse sacando pokebloqueador para que no le dé pokecáncer a uno. Otro de los grandísimos problemas, literalmente, serían esos pokemones inmensos. Se ¿Sí? Imagínese usted nada más tranquilo en el cuarto, chileando ahí, jugando videojuegos o algo y de repente algún sopla, se le ocurre llegar y... Travesear las pokebolas. Ok, suena muy raro. Y abrir por equivocación la pokebola donde tenés un Onyx. Y arqueos primero y no sea un Wailer. Y qué tal con toda esta otra situación de los payasos en Estados Unidos? Imagínense ir caminando por la calle tranquilamente y ¡boom!, de repente un Mr. Mine aparece. Surprise, mother... ¡Ah! Y hablando de cosas que podemos encontrar en la calle, ¿qué tal este Moggy Grimer forma a Lola? Estoy seguro que sería el Pokémon más usado por los drogadictos. Posiblemente en todas las fiestas tendrían algún Moggy así en el puro centro en un pedestal todos felices viéndolo. Imagínense también lo que sería tener un Meowth en la vida real. Exactamente lo mismo que un gato. Y por último, si ya todos somos unos cobardes en la vida real con las cosas que pasan, imagínense que los Pokémon fantasmas fueran reales también. Las películas tratarían sobre esas historias aterrorizantes. Los gassamantasmas serían reales. Y estoy seguro que ninguno de ustedes quisiera toparse con uno de ellos de manera... Espero que les haya gustado. Ya saben, like, comenten, que compartan. Eso nos ayuda un montón. Si nos faltó alguno, por favor, díganlo en la sección de comentarios. que otro Pokémon sería terrible que existiera? Yo soy Rono y me despido. Sayonara. Qué inteligente que soy. ¿Qué hay aquí? Pandi, what the f is